Buenas tardes, mi nombre es Estela, soy vice -directora de la escuela número 10 y acá estamos invitados por la señora Rosana Gutiérrez a observar la huerta comunitaria en el SIC. Estoy acompañada por las docentes de la institución, la señora Viviana Priano, Mariana Valerio y Anaí Oviedo, que son las protagonistas, las promotoras de este proyecto que involucra a las familias y a la escuela caminando juntos por la nueva avenida. Adelante, señorita. Bueno, eh, somos docentes de cuarto grado. Este año eh, comenzamos a trabajar con el proyecto de la huerta, eh, una experiencia muy linda. Primero nos conectamos con Rosana eh, en el INTA, eh, fue a darnos charlas a la escuela. Eh, los chicos muy entusiasmados, este, trabajamos mucho con los seños y, y hoy bueno vinimos a observar, eh, a aprender también. Y hoy estamos viendo los frutos, que ellos están muy entusiasmados. Eh, con ayuda de INTA y la, la, el obsequio de las semillas para la escuela, estamos armando la, la huerta en, en, escuela, en la escuela, nuestra huerta, eh, en un cantero, ahí refaccionamos con ayuda de la familia y obviamente de las chicas de INTA. Bueno, gracias a la información que ellos nos supieron brindar, los chicos aprendieron el, la importancia de elaborar una huerta ecológica, de la biodiversidad, de trabajar con la biodiversidad, con las plantas aromáticas, y bueno, y eso lo llevan a las familias, nos trasladan a las familias y se ven entusiasmados en, en lo que hoy se vio en las fotografías que van a llevar y van a ver de los chicos que han trabajado a lo largo de este año.